Hola mis amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, ya saben yo soy Emanuel González y el día de hoy les tengo una noticia bastante seria con respecto a Omega Pro eh, Resulta ser muchachos que ustedes vieron en mi video anterior donde hablábamos de eh, la multa que le pusieron a Angie Maya. Muchas personas desinformadas de Omega Pro Pensaban que esto era... Eso es una noticia vieja, eso es del 2021. Sí, es una noticia vieja porque la superfinanciera de Colombia ya había anteriormente enviado, le había enviado diversas notificaciones y alertas a Angie Amaya de que lo dejara de hacer, de que dejara de promover Omega Pro. Pero hasta hace menos de un mes fue que legalmente le pusieron una multa. Y quiero que ustedes vean esto. Una noticia de Bloomberg en línea. Eh, la cual vuelve a hablar sobre esto. Siguen las multas contra promotores de paquetes de trading ilegales de Omega Pro. Y vamos a darle lectura a esto para que ustedes vean lo grave que es. Eh, en este momento usted promocionar Omega Pro. De hecho todas estas noticias que han salido. Eh, de que no se pueden mencionar ciertas palabras y todo esto, el cual Juan Carlos Reynoso dejó de mencionar el tema porque lo pusieron en los términos y condiciones de la página principal de Omega Pro. Si ustedes no me creen a mí de que está prohibido usar el logo de Omega Pro, de que está prohibido eh, utilizar ciertos términos, frases o palabras, vayan... Entren a la página Omega Pro, revisen los términos y condiciones y verán que ahí está todo súper detallado. Eh, pues parece que hay personas que les falta un poquito de información, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Dice, tras multar a la coaching Angie Pimenea Amaya, ahora la superfinanciera montó a Hugo Fernando Hernández y a José Ronaldo Rodríguez. Este que vemos aquí en la imagen. Los promotores de paquetes de trading de Omega Pro siguen en el radar de la superfinanciera Que desde mayo del año pasado les ordenó suspender la promoción de dichos paquetes Los cuales no tienen autorización para ser ofertados en Colombia Yo no sé si ustedes recuerdan esa noticia Que dijimos que han llamado ya ocho personas en, legal, eh, en total La superfinanciera tuvo que dar sus nombres y apellidos Para que eh, detuvieran sus funciones de promover Omega Pro Cosa que todos, absolutamente todos, y respetaron. Y justamente por eso es que vienen en este momento los, las multas, los ataques de la superfinanciera. Eh, muy astutamente eh, Angie Vanessa Pineda Maya salía con este nombre en, en redes sociales. Se cambió el nombre a simplemente Angie Amaya y se ligó totalmente con, con Omega Pro. Diciendo que ella simplemente es una contadora de historias y todo esto. Pero vamos a seguir con la noticia porque se pone bastante interesante. Eh, ok. Hace apenas dos semanas la superfinanciera multó a Angie Vanessa Pineda Amaya. Que en sus redes se representa como Angie Amaya por haber incumplido con la orden que recibió en mayo del 2021 de suspender inmediatamente la promoción de cuestionados paquetes de trading en el país. Ahora el futuro fue para otros dos promotores que desacataron la orden del ente de, de control y vigilancia. Se trata de Hugo Fernando Hernández Rodríguez, José y José Rolando Rodríguez Loaiza, cada uno fue multado con 30 millones y de persistir el desacato podrán venir multas sucesivas de igual monto esta es la persona de la que estamos hablando no lo voy a dejar mucho tiempo porque sé que me van a poner copyright por eh, la música de fondo pero la persona es esta que está aquí hablando y eh, sigamos por aquí dice en la actualidad José Rolando Rodríguez está promocionando una conferencia de inteligencia financiera que está programada para el 24 de agosto en Argentina, al igual que la multada Angie Amaya Rodríguez asegura que no tiene un rol distinto al de contar historias de éxito personal y que en ningún caso debe entenderse como la de un empleado vinculado a Omega Pro. Aunque el... Esta, esta, vamos a ver esta, esta hablada ya es repetitiva y creo que eh, es, es, un, es un parámetro que todos siguen Y de hecho les voy a decir algo En el momento que Omega Pro caiga Todos estos líderes Todos estos eh, promotores Networkers Todas estas personas que han metido A cantidades insanas de personas Y que han ganado miles de millones de dólares Son personas Que tiran la piedra y cuando cae Esconden la mano Y se los digo porque he visto muchas plataformas De ese estilo caer y sé cómo van a actuar. ¿Qué va a pasar? De hecho, guarden este clip para cuando caiga Omega Pro. ¿Qué van a decir? No, nosotros también somos víctimas. Nosotros no sabíamos que esto era un engaño. Nosotros y siempre dicen exactamente lo mismo. Que ellos también son afectados. Que ellos no sabían que esto era un ponzi. Pero cae Omega Pro, inmediatamente después se van a otras plataformas iguales o peores que Omega Pro. Aunque el, mutado, el multado promotor argumentó que sí cumplió con la orden impartida en 2021, la superfinanciera precisó que la superintendencia realizó una labor constante de seguimiento en redes sociales a fin de confirmar la total eliminación de contenidos alusivos a la firma extranjera Omega Pro Pro en los perfiles del sujeto de la medida cautelar, ejercicio a través del cual se identificaron publicaciones en redes sociales sin restricción alguna de acceso por ubicación geográfica, o sea que las publicaciones que ellos hacían tenían que ir para cualquier parte del mundo menos para Colombia, ese fue el mandato que le pusieron. Mediante el perfil público José Cinco Rodríguez en Instagram Cuyo contenido corresponde a la promoción de la entidad extranjera Omega Pro. El ente de vigilancia aseguró que su seguimiento de redes encontró imágenes en las que vemos al sujeto de la medida administrativa en un evento realizado junto con los miembros directivos de Omega Pro. En las siguientes imágenes observamos un evento realizado en la Cámara Comercial de, de Bogotá, en donde se hace una premiación de algunos vinculados de Omega Pro, evento el que, en el que hubo una asistencia masiva de personas en virtud a la a lo observado en los diversos videos en la web y a lo señalado por la cámara de comercio. Vamos a ver este video. Voy a quitarle el audio por cuestiones de copyright. ¿Qué he hecho, gente? Les voy a contar algo. Siempre que subo un video de, hablando de Omega Pro, siempre hay detractores... Gente que está dentro de Omega Pro que denuncia mis videos. por Le ponen por acoso, le ponen por promover eh, información engañosa. Y hasta la fecha, un solo video me lo han borrado. Entonces, eso dice mucho de que inclusive YouTube sabe que la información que estoy dando sobre Omega Pro es verdadera. Si fuera falsa, inmediatamente me hubieran... Eh, eliminados los videos, ya que ustedes los reclaman todos y ponen denuncias a mis videos, y hasta la fecha no me ha llegado ni un solo reclamo, es más en el último video me llegó un reclamo pero fue porque justamente estaba viendo un video de Angie Amaya donde salía música de fondo y el, y el la música de fondo tenía este tenía copyright, y eso fue lo único que me ha llegado hasta el momento desde que empecé a hacer videos de Omega Pro pero bueno, ya vimos que este es el es señor... Porque... Lo mismo argumentó el señor Hugo Hernández, pues asegura que no hay prueba siquiera sumaria dentro de la resolución recusada que indique que mi actividad es promocionar o publicidad a en la entidad extranjera Omega, Pro, o sea que es caro, son personas que se dedican eh, a esto y por algo es que tienen rangos diamante, diamante corona, diamante imperial, diamante rubí, pokémon zafiro y perla, lo que sea, por algo han llegado a estos, a estos rangos, porque han metido una cantidad insana de personas. Pues lo que se realiza con la entidad, contar mi historia de éxito en ninguna... O sea, este argumento ya vimos de que, que es algo que utiliza el señor Juan Carlos Reynoso, que, que la gente no entre porque usted les diga, sino porque justamente por eso en todas sus charlas corporativas él pone que... Eh, personas de que yo antes era campesino y vivía bajo tres cartones y ahora tengo una mansión y un Ferrari y todo esto para ilusionar a la gente y que entre por medio de las historias de los demás, no porque ellos eh, lo digan expresamente pero ya vemos que esto no funciona. Aparte se está promocionando a que se invierta o se afilien a la misma, siendo Reiterativo, no existe ninguna conducta que se tipifique o enmarque dentro del ordenamiento normativo Colom que Colombia prohíba. Restrinja y o limite desarrollar actividades y o charlas de motivación personal a través de redes sociales. Por el contrario, son múltiples las personas e influencers que cada día utilizan este medio para expresar ideas y canalizar seguidores. Vamos a ver. Lo que él dice es que él es un motivador, en palabras más sencillas, más mortales, que él no promociona Omega Pro. Vamos a ver, si usted es un motivador y el fin de su charla, su exposición, de, de, de, de, de su conferencia, el fin es llevar gente Omega Pro, estás promoviendo Omega Pro así de sencillo. Eh, ese es el de inteligencia financiera, aquí vemos a esta persona, que es de los que estamos hablando. Ante los argumentos presentados por Hugo Hernández sobre el supuesto acatamiento de las órdenes de la superfinanciera, el ente de control y vigilancia sostuvo que la imposición de la multa no se da... Por el desconocimiento de esta autoridad, lo expuesto por el recurrente en su escrito del 2 de julio del 2021, sino ante la existencia de elementos materiales probatorios de la continua ejecución de actividades no autorizadas. O sea, la multa es porque está desacatando la orden que le dieron. Promoción de productos y o servicios de la, de la entidad extranjera Omega Pro a residentes colombianos a través del contenido publicado en redes sociales y el desarrollo de las actividades. Señoras y señores, ustedes lo que están viendo aquí es lo que probablemente le vaya a pasar a muchos de ustedes que están promocionando Omega Pro. Así de sencillo, así de fácil. Si un ente regulador financiero de un país está detrás de, eh, de una empresa, de una entidad de inversiones donde ustedes están trabajando, créame que si van primero por las cabezas grandes, por los peces gordos que son estas personas. Y una vez que hayan sacado del mapa a estas personas, van por todo el cardumen, van por todas las personas que hacen... Eh, Exposición de esta empresa por redes sociales. Y se los estoy diciendo todo esto. Mientras menos personas hayan eh, metiendo gente Omega Pro más fácil va a ser o más rápido va a caer Omega Pro. Se los vengo diciendo desde principio de año Omega Pro no va a durar hasta diciembre. Y si dura hasta diciembre si acaso dos o tres meses más y eso va a ser lo máximo. Todo esto son síntomas de una compañía enferma. Todo esto son síntomas de una compañía que está dando sus últimos respiros, que está agonizando. Si usted es inversor en Omega Pro en este momento, ahora mismo, usted debería de retirar su dinero. No vaya a ser que lo deje el tren, que caiga en estos días o en estos meses y usted pierda todo el dinero que tenía. Ahora, si usted ya recuperó su dinero, si usted ya recuperó su dinero, siga metiéndolo, siga invirtiéndolo hasta que caiga, pero de que va a caer antes de fin de año casi que un 85% de probabilidad. Si el dinero que usted tiene invertido en Omega Pro es de ahorros familiares, de que usted vendió una casa, de que vea, mejor no pierda ese dinero. Sáquelo ahora que pueda, porque en un futuro, cuando caiga y cierre en Omega Pro, usted se va a quedar, como dicen en Costa Rica, con una mano adelante y otra atrás. Eso fue todo muchachos, espero que este video haya servido, esta información haya servido de algo y nos vemos hasta la próxima. Chao.